Eh, ...el papá de, de Cami, de Horacio Holmes... ...que tiene que ver con este expediente... ...ahora voy a explicar el contexto... Uh -huh. ...pero vamos a escuchar... ...qué buena relación tenían el suegro... Ay. ...y el señor, no, escuchen este audio... ...miren qué linda la relación. ¿Qué haces, Che, ahí me dijo Camila recién que fue a la abogada... ...y tu abogada la amenazó... ...que iba a sacar la causa mía a la vista... ...me tenés podrido, hijo de p***... ...yo voy a hacer que voy a en el medio... ...en los medios de la fecha voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí, eso voy a hablar yo, so** de malparido. ¿Vos querés hablar? Habla tranquilo, habla tranquilo que yo tengo mucho para hablar y ya lo vas a conocer bien Horacio Holmes, pedazo de bobo, vos sos un logi, das cuenta sos un logi, figuretti, bobo.